Este lo reconocen o no? Venía así. ¿Sí? Trapecio. Trapecio. Porción trapecio, cervical. Porción torácica. ¿Qué es esto? La espina de la escápula. La espina de la escápula. ¿Se acuerdan que aquí hay una parte que es el acromeo? Mm -hmm. Supraespinoso. Infraespinoso. Es. Miren el delgadito acá. Mm -hmm. Esto es la parte del cutáneo del tronco. Cuando está acá sobre la espalda se llama cutáneo homoraquial. Cutáneo. En Los músculos que vienen aquí en la parte posterior, esto es el tríceps. Lo que pasa es que aquí hay un músculo, que es el deltoides, que es un camello para sacar. Voy a quitar esta fase de acá para. Sin Entonces, el deltoides tiene dos cabezas, tiene una cabeza cromial y tiene una cabeza escapular. la cabeza cromial y la cabeza escapular. Sí, ¿Ven? es uno solo. Lo que pasa es que él tiene aquí adelante cabeza cromial y esta que viene aquí atrás es la cabeza escapular. Las dos cabecitas. ¿sí o no supraespinoso infraespinoso este que viene acá pero aquí hay uno pequeñito este es acá el de la, la pedazo no todavía no este pedacito que viene acá se llama redondo menor redondo menor entonces te repito supraespinoso infraespinoso Redondo menor. Deltoides. Cabeza cromial la de adelante. Y esta es la cabeza escapular.